...en la inspección del hígado tendremos en cuenta... ...el aspecto general de la víscera... ...si la forma corresponde a la de la especie en cuestión... ...su peso, se puede reflejar... ...en la balanza... ...modificaciones de color... ...estado de los bordes... ...si ha habido alguna alteración que reseñar, ...y una vez efectuada esa inspección externa... ...por la cara visceral... ...vamos a practicar cortes profundos en el parénquima que nos muestren el trayecto de la vasculatura y de las vías biliares. De igual manera que se expresa la modificación de color y otras características que puedan estar alteradas en la superficie, hay que hacerlo en la superficie de corte. Por lo tanto, se dice en superficie y en superficie de corte si la alteración expresada es la misma o diferente. En cuanto a la vesícula biliar, pues, la vamos a abrir longitudinalmente para ver el estado de la bilis, la fluidez que presenta, posibles alteraciones en cuanto al grosor de pared o la presencia eventual de parásitos en esta especie.